Para nosotros es una alegría porque podemos tranquilamente hoy sí respirar y descansar después de tantos días de, de muerte, tantos de masacre.